Hola emprendedores y emprendedoras canábicas, bienvenidos a su video podcast diario de negocios, cannabis y política. Y hoy vamos a estar hablando de las mentiras del cáñamo industrial ¿Cuáles son esas mentiras con las que nos han estado engañando por medio de las redes sociales, por medio de la viralidad? Estos grupos que están a favor de la legalización en distintos países que han alimentado mentiras y hoy vamos a descubrir cuáles son esas mentiras del cáñamo industrial. Hoy vamos a descubrir por qué el cáñamo industrial no es viable como un biocombustible, ¿sí? Vamos a ver por qué el cáñamo industrial es una gran mentira en cuanto se refiere a todo lo que tiene que ver como un biocombustible. Quédate hasta el final del video. Si te has suscrito al canal por favor dale aquí al botoncito rojo, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones porque todos, todos, todos los días estoy subiendo una cantidad enorme de información. Así es de que dale like, si nos estás viendo en Facebook por favor manda estrellitas que es una forma de decirle al algoritmo que ese es un contenido de valor. Así es de que la producción de cáñamo industrial fue prohibida en los Estados Unidos bajo la ley de la tasación en el año de 1937. Eso también incluía el cáñamo industrial que es una subespecie del cannabis sativa y es una variedad que contiene menores cantidades de THC que es el principio psicotrópico del cannabis. En su lugar se le atribuye una serie de propiedades industriales, farmacéuticas, medioambientales, en fin, hay una gran cantidad de cosas que nosotros mismos en nuestras redes sociales hemos puesto aquí eh, en Canamich y en las redes de Pablo Luna y en el marco de una nueva ley agrícola en el año 2018, el gobierno de los Estados Unidos permitió de nuevo la producción de cáñamo. Escúchalo, apenas hace 2018, 2019, 2021, 22, hace cuatro años el gobierno de los Estados Unidos permitió de nuevo la producción de esta especie de cáñamo. De modo que los agricultores ahora pueden cultivar la planta a gran escala. Desde el 2018 se puede producir esta planta a gran escala en los Estados Unidos, pero puede realmente revolucionar todo, desde la industria textil hasta la industria de la construcción. En este video te vamos a estar diciendo las mentiras del cáñamo industrial Vamos a estar cada lunes, todos los lunes vamos a estar hablando del cáñamo industrial De cuáles son los pros, cuáles son los contras y cuáles son las mentiras del cáñamo industrial Los investigadores sospechan que parte del boom, que parte del bombo que proviene eh, de esta planta Pues proviene de los grupos de presión de cáñamo Que en su afán por legalizar la marihuana, la que sí contiene altos contenidos de THC eh, no se tomaron muy en serio la ciencia, pero los estudios también sugieren que el cáñamo ayuda con la ayuda de inversiones específicas podría sustituir algunos de los males eh, que tenemos en el medio ambiente y con materiales que son menos sostenibles. Una de las más grandes mentiras que está circulando en las redes sociales es que el biocombustible de cáñamo podría impulsar una revolución verde en el transporte y el cultivo del cáñamo, amigos, eh, de biomasa, como sus tallos son ricos en celulosa o el aceite de cáñamo como biocombustible podría ser un complemento a otras fuentes de energías renovables. Pero al igual que otros cultivos energéticos, hay problemas inherentes al crecimiento a gran escala porque estamos de acuerdo que si vamos a producir biocombustible, pues no se va a producir eh, en un pequeño patio, se va a producir a grande escala. A pesar de las afirmaciones... De que no es necesario eh, fertilizantes, el cáñamo como el maíz requiere muchísimo nitrógeno y eso ya está absolutamente comprobado. creo que hayamos hecho las evaluaciones adecuadas de su ciclo de vida para afirmar que el cáñamo ofrece alguna ventaja sobre el uso de biocombustibles de, de maíz, por ejemplo. ¿Sí? Produce un, un rendimiento razonable por hectárea, que ya lo hemos estado bien viendo en esta Universidad de Nueva York que están haciendo estos estudios, eh, pero hay otros cultivos mucho más sostenibles, ya está demostrado que hay cultivos mucho más sostenibles para generar biocombustibles. Y, y esto es por parte de un grupo de investigadores de, de Smart en la Universidad de Cornell, que está ahí en Nueva York. Han estado investigando una serie de cultivos energéticos potenciales. Pero hasta ahora sus investigaciones sugieren, por ejemplo, el sauce, que es una planta perenne, podría ser más sostenible, escúchenlo bien, podría ser más sostenible que una planta anual como la del cáñamo eso se debe a que el sauce se planta una sola vez y luego se puede cosechar regularmente sin tener que trabajar el suelo durante 25 a 30 años y que cada vez que se cultiva o ara un campo se libera carbono a la atmósfera y recuerden que por ejemplo aquí en México podría cultivarse hasta 3 a 4 veces por año el cáñamo entonces es, es una mentira, es una gran gran mentira que el cáñamo pueda utilizarse como biocombustible, hay cultivos energéticos muchísimo más con más rendimiento que el cáñamo y que eh, tienen un menor impacto con su producción a gran escala descubrimos que el cáñamo es completamente inviable que es completamente inviable para hacer un biocombustible vamos a ir descubriendo mentira por mentira y nuestro siguiente análisis va a ser sobre la industria de la construcción el cáñamo realmente puede ser eh, un sustituto del concreto Vamos a ver si es verdad o mentira, eso va a ser en nuestro próximo video, así es de que dale like aquí al video este, suscríbete en el botoncito rojo, dale a la campanita porque todos, todos los días estoy subiendo una cantidad enorme de información que te puede servir a ti que estás emprendiendo en esta naciente industria legal de la marihuana.